¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con pitruenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Vamos a comentar y a reaccionar a los nuevos Pokémon que se han anunciado hace una semana. O sea, llegó tardísimo a esto, como siempre. Pero me apetecía comentarlo, me apetecía tenerlo en el canal. Así que vamos a ver el trailer otra vez y a comentarlo. Si ya lo habéis visto y no os apetece, pues no pasa nada. Pero también salió ayer un nuevo... Trailer, que creo que son cosas de competitivo o algo así he visto, así que ese no lo he visto y vamos a comentarlo eh, Ya está, poco más, vamos con el primer vídeo y lo comentamos un poquito, a ver, lo tengo aquí preparado así que vamos a ello chicos Nintendo Switch, Pokémon Espada y Escudo, ahí están los líderes nuevos, qué ganas tengo de estos juegos, me parecen brutales Llegan las formas de Galar. Esto es muy top. Y aquí está el Whithing de Alola, tío. Es que no puede ser más horroroso. Mola que sea Venenoada, mola. Y aquí está zigzagun de Alola, que me gusta. Bueno, de Alola, de Galar, perdón. Me gusta, me gusta bastante. Y también, eh. O sea, ojo porque este Pokémon, ya en Pokémon eh, Rubizafiro era de mis favoritos... A ver, de mis favoritos. Obviamente no es un super mega Pokémon. Pero es un Pokémon que siempre me había gustado. Y Obstagoon, la evolución de Linun. Que esto es súper raro, ¿no? O sea, que, que un Pokémon tenga evolución en Galar y no el normal es un poco raro, ¿no? Pero bueno, ahí está, el Pokémon que cambia de forma. Este se llamaba. ¿Cómo se llamaba, tío? Morpeco. Morpeco forma saciada. Pff, ok, ¿saciada? ¿saciada porque tío? Me mola, me mola mucho. Eh, Morpeco, forma voraz. El movimiento cambia de. ¿de qué? ¿A siniestro? ¿Algo a siniestro? No me ha da dado tiempo a verlo. Ahora lo, ahora lo miramos. Ahí está. Y revienta al pobre Mimikyu. Que estaba ya para arrastre. Enfréntate a nuevos rivales. Ok. Este rival mola mazo. O sea, tiene buena pinta porque parece un rival serio. O sea, serio bien. Y este rival es como. Es como un rival raro porque tiene como su club de fans, ¿no? O sea, este es el equipo. El Team gel que son fans de Roxy, tío. O sea, ¿fans de tu rival? ¿Esos son los enemigos? Entonces, ¿esas, ¿esa rival es enemiga? No entiendo nada. Y ahí está el otro rival, que ese es el rival amigo, ¿no? O sea, el rival, el colega, el, el, el que te acompaña. Y ahí está. Se acabó. Ok. Vale, vamos a ver. Eh, quiero mirar eh, esto que ponía aquí de Morpeco. El tipo de su movimiento rueda aural cambia de eléctrico a siniestro. Este es el Pikachu de, de, de esta generación, obviamente, lo ha dicho todo el mundo y lo sabemos todos. Y, y es interesante este, este Pokémon, porque eso de que cambie de forma eh, mola bastante. Y a ver qué pone por aquí. Un Pokémon que cambia de forma. Morpeco, forma saciada, eléctrico siniestro. Habilidad Mutapetito. Me hace gracia, me hace gracia. Obviamente, creo que el, el Pikachu de la generación anterior, que creo que era Mimikyu, obviamente, es, <ríe> obviamente era Mimikyu, es mucho más, tiene mucho más personalidad y más cara... No sé, me mola más que, que este morpeco aunque ya veremos qué tal se desenvuelve en, en los juegos de, de Galad. Y, y ojito con Obstagoon, ¿eh? Obstagoon eh, me molaría entrenarlo en Pokémon Espada y Escudo, porque ya tuve un Linun en Pokémon Zafiro cuando lo jugué por primera vez en su día y tuve un tuve un que tenía daño secreto y pegaba unas leches que te cagas y este obstagun seguro que tiene unos stats bastante guapos y, y no sé me mola me mola me mola el diseño no sé está bastante bien pero me raya eso de que una forma tenga evolución y la otra no por qué por qué en forma galar evoluciona y, y, y en forma no, no sé no entiendo nada podría llamarse obstagun de galar y luego nos sorprendiesen con un obstagun Normal, una nueva evolución de Pokémon anteriores que no sea en formas nuevas. Es que esto es. es que esto es totalmente nuevo. Pero es una idea guay, ¿eh? Es una idea bastante guay. De hecho, molaría que, que hiciera lo típico de un Pokémon en forma galar tiene una evolución. Y un Pokémon en forma normal tiene una evolución diferente. Que no tiene nada que ver con la de Galar, ¿no? O sea, tipo eh, Gardevoir Gallade, pero con formas. No sé. Se me entiende, ¿no? Creo. Creo que se me entiende. Y poquito más. El Wizzing, tío. El Wizzing es feísimo. Me cago en San Pito Pato. O sea, es que el Wizzing, mira de esta cosa, tío. El Wizzing de Galar, por favor. Veneno Venenoada mola mucho el typing, pero es que es horrible. Tiene como sombrero y chimenea. Es un sombrero y una chimenea, tío, y verde. Humo verde, como si fuera contaminación. Es que es asqueroso. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esto, hermanos? A ver, el diseño deja mucho que desear. Pero como Pokémon tiene pintaza, ¿eh? Venenoada, cremita de la buena. Eh, no sé si existirá Coffin de Galar no tiene pinta porque cuando presentan el típico Within de Galar es solo Within de Galar ¿no? o sea no hay más es como marowak o sea es Marwak de, de Alola y ya está no hay un cubo de Alola lo cual es también raro de cubo normal un. no sé no dejémoslo ahí vale pues vamos a ver el otro tráiler que lo tengo por aquí en efecto este es aquí está vale Preparaos para combatir en Pokémon espada y escudo. Imágenes no definitivas, como siempre, no se pillan los dedos. Un Duskull por ahí he visto. Cada vez que es un Pokémon dices: ¡Oh! Este ha entrado en el chasquito de Masuda. Nuevas estrategias de combate. A ver: Gastrodon y en contra Rotom Wash. Nueva habilidad: Gas reactivo. Neutraliza las demás habilidades. ¡Lol! ¡Oh! Esto es buenísimo, ¿no? Esto es súper bueno para competitivo Levitación, claro oh. tomar por el... Nuevo objeto que se puede equipar Servicio raro Ojo, a ver esto Ahí está Trick Room Perfecto Reduce la velocidad del Pokémon cuando se usa espacio raro ¿Mm? Eso es muy interesante ¿eh? Habrá que ver cuánto la reduce ¿eh? Pero Pokémon muy rápidos Pueden jugar sin Trick Room con velocidad Aunque no tiene mucho sentido si el Pokémon ha sustituido, sus características disminuyen. Otro objeto, claro, Dracometeor. Haces Dracometeor y te cambias automáticamente. Y eso te puede permitir atacar fuerte y meter a otro que luego evite. Ya sabéis, Un poco. Basto impacto. Reduce el ataque de los Pokémon alcanzados y es doble. Esto para VGC, chavales. Corbina y no habilidad. Reflejo, no sé, que no me no... ha no, no, no tiempo a leerlo. Devuelve los efectos que reducen características. Ojito a las intimidaciones, eh. ¡Qué bueno! Oye, está guapo, eh. Dynamax, verás tú. Sorpresa. El Pokémon no se adelanta. ¡Oh! Esto es dolor. Fake Out ya no es tan top. Los movimientos de Dynamax tienen efectos secundarios, ha dicho. Es que va tan rápido el trail de que no me da la vida, ¿vale? O sea, no he visto qué ha pasado con el Raichu ahí. Ahí sí que no me he enterado. Vale, he hecho un ataque. Aumenta el ataque. Y el del compañero también. ¡Ojo! Vale, esto es... Eh... Ventisca, algo así, como Ventisca ¿No? Y se mete granizo, ¿o okay. qué? Es granizo, ¿no? Ah, no, Aurora Veil! Aurora Veil! se mete una Aurora Veil! Cuando haces Ventisca con el Milotic Dynamax Y este es Corviknight, que quita el... Oh, mamá, oh, mamá, ha quitado Aurora Veil Con una especie de Tornado o algo así Eh, guau wow. ¡Qué de variantes Para el competitivo de Pokémon, eh Interesantísimo esto. Ya sabéis que ahora me estoy metiendo un poco en el competitivo. Todavía no he subido ningún vídeo, pero me estoy metiendo seriamente en el competitivo porque me entretiene bastante. O sea, ahora me ha dado por jugar ahí VGC, por jugar eh, Overused y jugar Random. O sea, estoy jugando un montón de cosas en tiempo libre. Ya sabéis que no estoy a tope con YouTube, eso lo sabéis de sobra. Pero, oh mama, ¡Qué de cambios. El Within que anula habilidades, que eso puede ser. Puede dar mucho juego, puede dar bastante juego, aunque claro, el Wisin pierde levitación, que eso es interesante. Ese Wisin puede ser atacado por tipo tierra, que sería una debilidad, el acero es otra debilidad, y el psíquico, si no me equivoco, ¿no? ¿Alguna más? Porque el... a ver... no, el veneno es neutro, porque es poco al veneno y mucho hada, así que sería neutro. Creo que solo tiene esas tres, ¿eh? ¡Qué guapo! El, el, el, el Within. ¿Y qué más teníamos por aquí? Ah, los nuevos objetos. El que te reduce la velocidad cuando entra Trick Room. Que eso puede estar bien, porque Pokémon rápidos pasarían a ser realmente lentos. Lo único que es solo en el momento en el que usas el objeto. Así que. Y eso no creo que se use en ese mismo turno, claro, porque las velocidades se calculan al inicio de turno, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pero está interesante estas, estos cambios. Puede que el competitivo de este año sea bastante variado, sobre todo por el Dynamax. Eso de que no, el sorpresa no les afecte a los Pokémon dinamaxizados, o como se diga, eh, es raro. Y qué más? Eh, la Aurora Bale que se pone cuando haces eh, Ventisca con Miloti. Ventisca. Eh, ¿Y qué más? Se me olvida algo. Ah, bueno, quitar el Aurora Veil cuando haces una especie de tornado o. no sé qué será eso, será. Aire eh, Slash, no sé, alguna de estas... Eh, no sé que, si Corvian es más físico que especial, no sé, alguna cosa de estas, ya me entendéis. Así que, bueno, guay, la verdad. Eh, cambios nuevos que se vienen al competitivo, además de los nuevos Pokémon, que esos formas a la eh, pueden dar bastante juego. Sobre todo Within, Within, con esa nueva habilidad, puede dar bastante juego. Ya sabéis que hay muchos Pokémon como Intimidadores, eh, Pokémon con, como lo diré, como los Tapus, aunque no sé si estarán los Tapus en este juego, porque de momento creo que no se ha visto absolutamente nada, así que igual, imagínate eliminar el campo de Tapu o de Tapu... Mmm, tapulele Lele, Tapu Fini, que te permitan poder envenenar, o de repente que el Fake Out funciona, o no, no sé, es que hay muchas brillantes, y no sé, veremos a ver. Veremos a ver. Así que nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy reaccionando a todas las últimas novedades oficiales de Pokémon Espada y Escudo, no a los rumores. Si queréis puedo hacer otro reaccionando a los rumores porque hay creo que hay bastantes y algunas filtraciones. Ya veremos, ya veremos. Voy a investigar ahora y veremos si hago otro vídeo. Así que nada chicos, espero que os haya encantado este vídeo de Pokémon Espada y Escudo. Eh, seguiremos con la serie de Pokémon Let's Go. Tengo algunos vídeos grabados así que voy a editarlos ahora mismo y le damos cañita de aquí en adelante y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Chao!